Bueno compañeros, vamos, voy a iniciar una pequeña práctica de cable modem y servidor de HSP y DNS para empezar vamos a, a poner los dispositivos solo dos es suficiente vamos a hacer todo a través del Packet Tracer no vamos a utilizar vamos a utilizar para nada digamos este la consola todo lo vamos a hacer de manera visual claro que es mejor con consola pero lo vamos a hacer todo visual ok, aquí tengo router y el cable modem está aquí en la nube agarro la nube y agarro este otro servidor hacemos el cableado fibra óptica. Seguimos con el cambio automático. Okay. Ya tenemos <coughs> la red. Aquí en la nube hacer una pequeña configuración para poder unir eh, el cable coaxial que está en una vez coaxial 7 y el ethernet 6 entonces vamos a ver esa coaxial 7 6. aquí en el proveedor dice de red el cable Sabemos que el cable modem es cable modem Entonces aquí Tensión cable Unimos Lo añadimos Cable coaxial, Al puerto de etm Listo, el nuevo ya está con eso ¿Ok? Ahora necesitamos la IP ahí tenemos las IPs, la IP del servidor, 192.198.1.3, aquí tenemos esta otra, vamos a hacer el de enlace, bueno con estas IPs ahora vamos a configurar los dispositivos, ¿Ok? Este, empecemos aquí por el servidor, cp este enlace en .2 eso ya tenemos ahora vamos a configurar este el DHCP la configuración por defecto y vamos a cambiar la, la puerta de enlace. Ya tenemos una puerta de enlace. El DNS va a ser el mismo servidor. el DHCP sirve para asignar parámetros a los clientes o a los hosts que lo soliciten entonces eso, eso es lo que estamos configurando aquí todos estos valores eh, eh, todos estos valores se asignarán a los usuarios o a los hosts solicitantes de, del DHCP ahora aquí eh, dice el IP, la dirección de inicio de las IP Va a ser esta misma, pero comenzando en 10. Ya tenemos solo dos clientes que van a solicitar este, este servicio de DHCP. Solo dos. Con 10 tenemos por demás de máxima de computadora, voy a hacer 10, de. podría ser 5 ¿Sí? también, igualdad. ¿no? Ok, ya tenemos estos valores, los guardamos. Cuando un cliente solicite los parámetros de HCP, se le va a asignar la IP 192 168 192.168.1.10 con esta máscara, con este puerta de enlace y con este DNS. ¿Okay? Ya está, lo cerramos. Con esto, si yo entrara a esta PC, que vean que no tiene ningún tipo de configuración y este cliente solicita el DHCP se les da okay. Por eso es que no le pusimos ninguna configuración a estas PC primero porque estas PC tenían que tomar los parámetros del servidor DHCP de listo okay, ahora vamos a configurar el servidor DNS vamos a hacer una pequeña prueba de esto de DNS miren si yo inscribo aquí este, la dirección del servidor 192.168.1 1.3 me devuelve me devuelve la página web del servidor la página de inicio ahora <coughs> funciona perfectamente pero si yo quisiera usar en vez de esta dirección IP un nombre como este www.server0.com no lo encuentra entonces para que este nombre pueda ser reconocido necesito yo instalar un servidor DNS en el servidor aquí pongo el nombre pongo la dirección IP a la que se refiere, este nombre que es 192.198.1 3. y lo añado ahí está okay. debería añadir otro o tengo que añadir otro para el server 1 que tendrá la IP 10.0.0.2 con eso mi servidor de hcp está bien pero el servidor 1 no está operativo porque todavía falta configurar configurar la red o sea no está funcionando ¿ya? pero podemos probar podemos probar cómo funciona el servidor de HCP. Oh, perdón de net ahí está funciona. para el otro no no aparece nada, ok. Bueno, entonces en estas dos PCs ya funciona el servidor de HTTP y funciona el servidor DNS para el server 0. Para el otro, todavía no. En el server 0, vamos a revisar la configuración, no tiene nada vamos a poner el IP okay, su puerta de enlace va a ser ok, listo ahora, vamos con el router en el router tenemos que configurar los puertos tenemos que enviarnos qué puertos son fajeternet 00 fajeternet 4.0 ok entonces en el 4.0 fajeternet 0.0 Y no lo hemos encendido. Vamos acá, lo encendemos. Podríamos haberlo hecho antes también. Un pequeño error. Ahí está. ¿no? Se está estableciendo la conexión. Tarda un poquito, digamos, en establecer la conexión, pero ya está lista ahora si probáramos aquí, el servidor DNS en este caso sería www.server1.com me muestra, pero fíjense que me muestra lo mismo que me mostraba con el server 0 entonces para que no haya esa confusión, aquí donde dice entro al server 0 y me entro a HTTP, a HTTP, y voy a modificar esta parte de aquí, para que diga Server 0, nada más que eso, lo, sea, lo mismo hago con el Server 1, solamente para poder reconocer y diferenciarlo entre el uno y el otro. Nada más, solo para eso. Entonces ahora hago la prueba lo voy a poner aquí server0.com. Ahí está, ¿ves? miren. Server0. Si cambio la dirección, server1, server1. Hay conexión. Lo mismo pasa si pruebo desde esta otra. No hay problema. Uno. Ahí está, perfecto. Ahora, si en caso que yo quisiera añadir una PC más, no hay problema, hago espacio. Pongo una PC. Realizo la conexión. Y este, esta tiene la IP 192 168, 110 la misma IP con 11 al final y esta tendrá la 12. ¿Ok? Para eso yo tengo que solicitar el servicio de HCP en esta computadora, en esta PC. Una vez que se ha establecido la conexión, voy a desktop, entro aquí, solicito el DHCP y me lo da. ¿Ok? Me da el 12. Eso sería todo, compañeros. Espero que se sirva para los novatos como yo. Gracias.